Antes de empezar, si no has visto la anterior parte de este resumen, te dejo el link en la descripción de este video. Mientras tanto, Ling Mo trata de conectar sus hilos espirituales con las de Shanna para que evolucione, pero ella se resiste y pone una barrera espiritual, además lo comienza a atacar con su hilo espiritual rojo. Ye Lian y Li Yalin al notar que Ling Mo está por perder el control de Shanna, van a ayudarlo y le tocan el brazo para transmitirle su energía y al unir sus poderes espirituales logran romper la barrera de Shanna. Entonces ella evoluciona y se convierte en una zombie avanzada, además el color de sus ojos cambia. Ling Mo la ve directo a los ojos y siente un gran dolor de cabeza entonces piensa que ella adquirió una nueva habilidad y que los ojos de Shana pueden causar una ligera confusión en la mente. Después Shanna se acerca a Ling Mo y lo comienza a manosear diciendo que quiere agradecerlo por ayudarla a evolucionar. Entonces empieza con el cachondeo pero son interrumpidos por Lian quien viene a avisarles que Meng Yayu organizó una gran fiesta para celebrar que regresaron con vida. Ling Mo al notar que el grupo está progresando sin su ayuda decide marcharse en busca de información para mejorar a sus Chicas, pero en el camino se encuentra con 202 quien le pide que lo lleve, pero Lin Mo le dice que él tiene que quedarse para cuidar a los sobrevivientes, ya que es el único que tiene la capacidad de hacerlo. Entonces 202 acepta y jura cuidarlos hasta que él regrese y Lin Mo se marcha. Mientras tanto, en la fiesta, un sobreviviente le avisa a Meng Yayu que su primo Lin Mo se está yendo del campamento y de inmediato corre a despedirse, pero no lo alcanza. Entonces Lian y Meng Yayu lloran su partida desde una ventana. Seguidamente, una manada de zombies van tras Lin Mo y sus chicas por el ruido que ocasiona el auto pero sus novias lo exterminan fácilmente. Por el otro lado de la ciudad en una azotea se encuentra Media Luna esperando a un sujeto muy poderoso. Ling Mo y sus chicas siguen exterminando zombies y sacando geles seguidamente Yelian se encuentra una ballesta lo agarra y empieza a perforar la cabeza de los zombies con una gran precisión. Ling Mo queda muy sorprendido entonces piensa que ella es muy habilidosa con cualquier arma y al terminar con todos los zombies, Ling Mo entra a un edificio y encuentra un mapa de toda la ciudad lo coge y traza los lugares en donde pueden haber zombies mutados seguidamente va en busca de sus chicas para seguir cazando zombies. Al salir del edificio sus chicas le piden que las lleve a un parque de diversiones, Ling Mo piensa que no es una buena idea pero al final termina aceptando y se van, pero mientras caminan Ling Mo siente un gran poder al lado de ellos y de inmediato se aparece una chica zombie de alto nivel, ella comienza a gritar y les pregunta qué es lo que hacen en su territorio. Ling Mo le cuenta que solo están de paso pero ella no le cree entonces se lanza sobre Ling Mo con la intención de asesinarlo pero Ling Mo saca su arma y lo dispara varias veces y lo hiere en el brazo además Li Yalin se pone de tras de la zombie y le corta la mochila. La zombie al notar que está en desventaja decide huir y una de sus chicas quiere ir tras ella pero Ling Mo la detiene. Después Ling Mo al ver la mochila de la chica va a ver lo que tiene y al abrir ve que tiene varios geles de zombies mutados además encuentra medicinas entonces piensa que ella no está sola. Luego van en busca de un refugio ya que se les hizo tarde para ir al parque de atracciones mientras caminan una paloma se sienta en el hombro de Ling Mo y él trata de hacer conexión espiritual con el animal para ver desde el aire que tantos zombies hay a su alrededor pero la paloma al no estar contaminada por el virus no soporta la conexión y se muere. Por el otro lado, la chica zombie busca a Lin Mo y sus novias para asesinarlos. Mientras tanto, Lin Mo se encuentra dentro de un jacuzzi muy relajado y pensando que en los últimos días sus chicas han incrementado mucho sus poderes y que si siguen así muy pronto estarán fuera de su control ya que su poder espiritual no ha mejorado. Seguidamente siente una presencia muy poderosa y va a investigar y la chica zombie al tener una gran velocidad se pone detrás de Lin Mo sin que él se dé cuenta entonces lo ataca por detrás pero Lin Mo logra detenerla. La chica al notar que Lin Mo es un chico muy astuto se presenta y le dice que se llama Yu Shiran y seguidamente le pide que le devuelva su maleta ya que en ella tenía medicinas para curar a su amiga Media Luna. Lin Mo al escuchar ese nombre decide no devolver la mochila ya que él y Media Luna tienen cosas pendientes entonces Yu Shiran le dice que lo va a matar, pero justo en ese instante llega Li Yalin y lo golpea en el estómago y lo manda a volar además Lin Mo lo golpea con el mango de su espada y la deja noqueada. Luego le ordena a Shanna que le amarre las manos y al día siguiente Yu Shiran se levanta con dolor de... De cabeza y de inmediato comienza a insultar a nuestro prota, pero Ling Mo al notar que Yu Shiran no es rival para él pide a Shanna que la libere, después le cuenta que quiere hacer un trato le pide que le diga en donde se esconde Medialuna por su libertad pero ella no quiere y las novias de Ling Mo de inmediato se preparan para cortarle la cabeza. Yu Shiran al ver que está al borde de la muerte les dice que Medialuna está en la ciudad de la moda entonces se van en busca de ella. Mientras caminan Yu Shiran les cuenta que un zombie líder puede hacer una conexión amorosa con otro zombie que tenga el mismo nivel de poder a través de su mente. Además les confiesa que de esa forma los zombies pueden tener citas, Lin Mo se encuentra muy sorprendido y sus chicas de inmediato tratan de conectarse con él, pero ellas al no tener el poder de un zombie líder no logran conectarse entonces se ponen cachondas en plena calle y se preparan para la acción pero son interrumpidos por Yu Shiran quien les dice que son unos malditos pervertidos. Después siguen con su camino y al llegar al edificio en donde se encuentra Medialuna, Lin Mo empieza a rociar perfume a todas sus chicas para que Medialuna no se percate de sus presencias, pero siente que el perfume es algo raro ya que se sienten algo calientes además le tapan la boca a Yu Shiran para que no pueda alertar a su amiga. Mientras tanto Medialuna se encuentra en una habitación y siente la presencia de alguien pero es diminuta entonces decide no hacerle caso a su intuición y por el otro lado Ling Mo baja por una pared y al ver a Medialuna va tras ella. Además ordena a sus novias que la ataquen, Shanna la golpea con su guadaña pero Medialuna logra detenerla y de inmediato corre hacia Ling Mo y trata de matarlo, pero él la detiene con su conexión espiritual al tenerla inmóvil ordena a Ye Lian que la mate pero ella solo le hace una pequeña herida. Medialuna al zafarse llama a uno de sus perros, la bestia es muy veloz y casi mata a Ling Mo. Nuestro prota al notar que la bestia es muy poderoso ordena a Li Ya que traiga a Yu Shiran para negociar con Medialuna, Ling Mo le pide que le dé el poder de la bestia a cambio de su amiga pero ella no quiere y mientras ellos hablan un extraño zombie les lanza una piedra y comienza a gritar que viene a matar a Medialuna por haber rechazado su amor. Después Yu Shiran le cuenta a Ling Mo y sus novias que el zombie que está afuera intentó emparejarse con Medialuna pero ella lo rechazó y desde entonces el zombie trata de matarla, Ling Mo se comienza a burlar de ellas pero al instante sus novias le informan que el zombie desapareció seguidamente el zombie rompe el suelo y sale frente a ellos y tiene sometido a Media Luna, su pareja Yu Shiran corre a ayudarla pero el zombie de un puñetazo lo manda a dormir, el perro de Media Luna también trata de ayudar y le muerde en varias partes del cuerpo pero el zombie no recibe ningún daño seguidamente agarra al perro y lo empieza a golpear contra el suelo, Media Luna al ver a sus dos amigos heridos se enoja mucho y corre hacia el zombie para asesinarlo pero es sometida muy fácilmente, después el zombie, el zombie lanza un cuchillo a Ling Mo y le dice que lo matará y se llevará a sus novias. Ling Mo, muy enojado, corre hacia el zombie y lo ataca con su espada, pero el zombie lo esquiva y lo empieza a golpear, pero sus novias logran salvarlo. Entonces, el zombie decide acabar primero con las chicas y se lanza sobre ellas. Pero espera antes de seguir, no te olvides de comentar, darle a like y suscribirte a este canal, porque de esa manera me estarías ayudando mucho. Sin más que decir, continuemos con el resumen. Ling Mo al ver que el zombie está de espalda, comienza a dispararle y le deja varias heridas, pero el cuerpo del zombie se regenera rápidamente. Lin Mo al notar que sus ataques no funcionan ordena a sus chicas que ataquen conjuntamente con él, seguidamente se lanzan sobre el zombie y lo hieren en varias partes del cuerpo y Shanna al ver que el zombie está aturdido va tras él y corta su espada y Li Yalin al ver que una parte de la espada está en el aire salta sobre ella y se lo clava al zombie, entonces logran derribar al zombie y Lin Mo se encuentra muy cansado y se cae en los senos de Yelian. además la comienza a besar para recuperar sus fuerzas pero son interrumpidos por el zombie quien con un gran golpe los manda a volar. Lin Mo muy furioso activa su instinto asesino, seguidamente lanza sus espadas a los ojos del zombie y lo deja sin visión. Después se lanza sobre él y empieza a apuñalarlo en la cabeza para posteriormente sacarle el gel y al terminar con el zombie ve que la bestia de Medialuna está inconsciente entonces hace una conexión espiritual con el perro y logra hacerlo su mascota. Mientras juega con su nuevo amigo es atacado por Medialuna quien lo golpea en la nuca y lo deja inconsciente además se lo lleva. Las novias de Ling Mo van tras ella pero Medialuna y su novia se encierran en una habitación rápidamente. Las novias de Ling Mo tratan de romper la puerta pero no lo logran. Dentro de la habitación Medialuna tiene amarrado a Ling Mo y lo empieza a lamer y manosear preguntándole qué tiene que hacer para volverse como él y tener los atributos de un hombre. Ling Mo le explica que ella no puede tener esos atributos porque es una mujer entonces Medialuna se enoja y comienza a seducirlo. Ling Mo al no resistir más se libera y comienzan con la acción Yu Shiran al escuchar sonidos extraños va a ver lo que está sucediendo y al llegar ve que Ling Mo la está sometiendo a su novia y de una patada lo separa y se lleva a Medialuna, después entran las novias de Ling Mo y se ponen muy celosas por lo que acaba de hacer con su supuesta enemiga, al día siguiente Ling Mo y sus novias se dirigen al parque de diversiones y al llegar se encuentran con dos chicas quienes son muy amables pero una de ellas se encuentra bien desnutrida entonces Ling Mo siente que algo no está bien, después los llevan con los demás sobrevivientes quienes están bien desnutridos y ruegan por comida, Ling Mo siente pena por las personas entonces comienza a regalar comida, seguidamente les pregunta si hay alguien más con ellos, una chica llamada Bai Yu dice que varios hombres salieron en busca de comida a los alrededores y al rato Bai Yu nota que las latas de comida son de origen militar y de inmediato le pregunta si es un soldado pero Ling Mo le dice que no, luego los sobrevivientes le piden a Ling Mo que los ayude a salir del parque para ir en busca de comida, Ling Mo acepta pero les cuenta que los ayudará en la tarde entonces se va, por el otro lado del parque se encuentran varios hombres buscando comida pero son descubiertos por los zombies entonces huyen, mientras tanto Ling Mo y sus novias caminan en busca de zombies mutados pero al no encontrar nada deciden volver al edificio en donde se encuentran los sobrevivientes, los hombres que se salieron a buscar comida para los sobrevivientes regresan muy enojados ya que no consiguieron nada y empiezan a golpear a una niña y a su madre. Después agarra a una chica y se lo lleva para abusar de ella pero justo en ese instante llega Ling Mo y ve a una niña y a su madre heridas entonces se acerca a preguntarles quién les hizo esas heridas. La niña le cuenta que un tipo llamado Yang además le dice que está en el segundo piso maltratando a una chica entonces Lin Mo muy enojado va a matarlo. Al llegar a la habitación ve que la chica ha lastimado el cuello del abusador entonces el matón se prepara para exterminarla pero Ling Mo lo detiene y le corta una mano y de inmediato el acosador empieza a gritar por ayuda, seguidamente llega uno de sus amigos y con su poder paraliza a Ling Mo y de inmediato se lanzan sobre él para apuñalarlo, pero Ling Mo tiene un poder superior entonces se libera y mata a uno de ellos, mientras tanto el otro ruega por su vida pero la chica a la que intentó abusar agarra un cuchillo y lo clava en la cabeza, al instante se aparecen más matones pero Shanna les corta la cabeza con su guadaña, después se van a ver a los sobrevivientes y al día siguiente Ling Mo lo saca del parque además les da un mapa para que se vayan a la base de su prima entonces se despiden y siguen su camino. Luego Lin Mo y sus novias deciden ir al zoológico en busca de bestias mutadas y al llegar el perro de Lin Mo llamado Heisi sienten la presencia de alguien y comienza a ladrar y de los arbustos empieza a salir un leopardo mutado quien es muy veloz y los tiene acorralados. Pero Li Alin logra encontrar un espacio y se lanza sobre el leopardo pero el animal lo esquiva y va directamente hacia Lin Mo pero él lo esquiva y el leopardo al tener mucha velocidad no puede detenerse y termina chocando con un árbol entonces queda noqueado seguidamente las novias de Ling Mo comienzan a burlarse de leopardo diciéndole que es un animal tonto. Después Li Yalin le saca el gel y continúan buscando animales mutados y en el camino se encuentran con un león muerto entonces Ling Mo piensa que alguien muy poderoso está cerca de ellos y al anochecer Ling Mo y sus novias se dirigen a buscar un refugio. Pero mientras caminan sienten que alguien los está siguiendo entonces Ling Mo lanza su daga y hiere a un leopardo rápidamente va por su daga pero en el camino es atacado por una serpiente gigante quien con un golpe lo manda a volar. Ling Mo trata de reponerse pero la serpiente se lanza sobre él dispuesto a exterminarlo, pero Li Yalin le salva la vida. Mientras tanto Shanna y Yelian saltan sobre la serpiente y lo hieren, pero la serpiente es muy poderosa y comienza a regenerar sus heridas. Seguidamente la serpiente les golpea a las chicas con su cola y se prepara para matarlas, pero Lin Mo y Li Yalin logran salvarlas y corren a esconderse. Al encontrar una zona segura envían a Heizi para que distraiga a la serpiente. Heizi corre de un lado a otro y ocasiona que la serpiente muerda su propio cuerpo. Después Lin Mu le ordena a Heizi que lleve a la serpiente al coliseo de visitar para que la puedan acorralar. Al llegar al coliseo de visitantes, Ling Mo se pone de carnada y actúa como si estuviera herido. La serpiente lo ve y entonces se prepara para ejecutarlo, pero sus novias lo atacan por detrás y lo dejan muy herido, la serpiente escapa pero Ling Mo y sus chicas van tras la bestia y al encontrarlo lo atacan al mismo tiempo pero en distintas partes del cuerpo entonces logran ejecutarla. Además le sacan el gel seguidamente, las chicas se ponen calientes y empiezan a besar a Ling Mo para recuperar algo de fuerza, entonces Ling Mo piensa que las chicas han evolucionado bastante ya que, ella siempre toma la iniciativa para hacer cosas pervertidas, después se van en busca de un refugio pero mientras ellos se van una extraña criatura empieza a salir del cuerpo de la serpiente muerta, mientras tanto Ling Mo y sus novias se encuentran en un edificio deshaciéndose de los zombies para descansar pero Heisey de la nada empieza a ladrar entonces salen a ver lo que está sucediendo y al salir ven mucho fuego alrededor de ellos, además varios zombies los atacan por detrás pero las chicas los matan fácilmente y Ling Mo se acerca a ver a uno de los zombies y se percata que tiene muchos moretones entonces piensa que que alguien los está manipulando, seguidamente se aparecen más zombies Ling Mu y sus novias empiezan a matarlos pero son muchos entonces piensan en retirarse, pero justo en ese momento llegan varios hombres y una chica detonando bombas por todos lados, Ling Mo piensa que son del ejército y de inmediato una chica llamada Son Sheya se acerca a Ling Mu y le empieza a coquetear, mientras tanto sus compañeros lanzan varias bombas y exterminan a la mayoría de los zombies, después viene un soldado y le dice a Son Sheya que se aleje de Ling Mo porque su jefe quiere hablar con él, seguidamente se aparece un señor muy muscular y le pregunta si fue él quien mató a la serpiente, Lin Mo le dice que si entonces el jefe lo empieza a elogiar diciéndole que es muy fuerte y luego de un buen rato el jefe los invita a su refugio temporal, Lin Mo acepta y se va con todas sus novias, Son Sheya al ver que no van a entrar en el auto se sienta en las piernas de Lin Mo para reducir espacio y comienza a manosearlo y le dice que no sea tímido, Li Lin se enoja y comienza a besar a Lin Mo diciéndole a Son Sheya que él es su novio, Son Sheya queda muy avergonzada y pide disculpas por meterse con su novio seguidamente llegan al refugio, y Ling Mo manda a investigar a Hazy para asegurarse de que no haya ninguna trampa. Ling Mo, a través de los ojos de Hazy puede ver que hay varios francotiradores apuntándolos, además nota que hay tres personas sospechosas. Después entran al refugio y el capitán le comienza a contar que ellos están intentando restablecer a la humanidad, creando puntos de refugios para que los sobrevivientes vengan hacia ellos y entrenarlos con estrategias militares para exterminar con todos los zombies, entonces Ling Mo piensa que todavía hay esperanza en la humanidad. Al terminar de hablar lo llevan a que conozca a los sobrevivientes que han llegado al refugio. Al entrar a la habitación una mujer y un hombre se acercan a Son Sheya y comienzan a reclamar que han estado encerrados muchos días y que quieren ir a un refugio mejor entonces son Sheya les dice que los tienen encerrados por su seguridad. Seguidamente lleva a Lin Mo y sus novias a una habitación para que descansen. Después son Sheya le pide a Lin Mo que se una a su grupo pero Lin Mo no quiere entonces la chica le dice que tenga cuidado con lo que hace y dice sobre ellos y se marcha. Las novias de Lin Mo al ver que la chica se marcha quieren empezar con la acción pero Lin Mo no quiere y trata de huir pero no lo logra. Mientras tanto en la habitación de los sobrevivientes una pareja se pone caliente y comienza a idear un plan para acabar con el grupo además saben que Ling Mo tiene poderes especiales entonces el hombre le ordena a la chica que se ponga un vestido sexy y que se vaya a convencer a Ling Mo a que se una a ellos. La chica se pone el vestido y va en busca de Ling Mo y al encontrar la habitación de Ling Mo entra y comienza a manosearlo pero Shanna la detiene y se prepara para matarla pero Ling Mo le pide que se calme. Después le pregunta a la chica si el hombre con el que estaba tiene poderes especiales ella no le dice nada entonces Ling Mo lo bota de la habitación. Seguidamente siente que su perro está en peligro y rápidamente va en su rescate, pero al llegar ve que su perro ha evolucionado y por eso la conexión espiritual se ha distorsionado. Además ve que hay sangre en la bañera y se da cuenta que esa sangre pertenece a Son Sheya. Entonces lo saca de la bañera y lo lleva a una habitación para curarla. Lin Mo trata de ponerle ropa, pero justo en ese instante se levanta Son Sheya y piensa que Lin Mo quiere abusar de ella, entonces le da un puñetazo y Ling Mo un poco molesto sale de la habitación. Al día siguiente Lin Mo y Son Sheya deciden actuar como si nada hubiera pasado seguidamente Son She-ya le pide a Ling Mo que se una a su grupo para salvar a la humanidad, pero él no quiere entonces Son she -ya le propone otro trato, le dice que si les ayuda por un corto tiempo ellos les pueden dar armas y chalecos antibalas. Ling Mo piensa que es una gran oferta entonces acepta y de inmediato Son She-ya le da una lista de medicamentos que debe conseguir además, le da un radio para que se comunique con ellos y después de un rato Son She-ya prepara una gran tropa para ir a una farmacéutica en busca de medicamentos. Pero en el camino se encuentran con una manada de zombies pero los soldados los exterminan con sus armas, seguidamente un zombie está atacando a un soldado y Ling Mo va a ayudarlo y se encuentra con el hombre calvo que tiene poderes especiales. El hombre empieza a amenazar a Ling Mo diciendo que él sabe que tiene poderes especiales y que si no lo obedece le avisará a los soldados para que lo obliguen a unirse al ejército, Ling Mo se burla de él y comienza a darle una paliza a el hombre al notar que Ling Mo es muy fuerte empieza a superar por su vida. Ling Mo al notar que ese hombre es una mala persona y que sabe la existencia de sus poderes entonces decide matarlo pero para no levantar sospechas Ordena a uno de sus zombies que lo muerda y lo infecte después. Ling Mo les avisa a los soldados que una persona fue asesinado, entonces los soldados meten en una bolsa al muerto y se lo llevan. Luego se aparece el jefe de los soldados, le cuenta que el camino a la farmacéutica está despejado, pero le dice que dentro de la farmacéutica puede haber muchos zombies avanzados. Al llegar a la farmacéutica, Son Sheya ve que hay varios zombies y le informa a Ling Mo, pero a él no le importa y decide entrar de frente. El jefe piensa que Ling Mo realmente está loco, pero le desea suerte en su misión de recolectar medicinas. Los soldados tratan de ayudar a Lingmu y hacen mucho ruido, entonces los zombies salen de los edificios y corren hacia los soldados, ellos al ver a los zombies sacan su arsenal pesada y empiezan a dispararles, pero algunos zombies son de nivel alto y logran esquivar las balas. Entonces Son She ya baja de un edificio para exterminarlo, pero es atacada por varios zombies, por lo que rápidamente corre al interior de un edificio, pero es atrapada por un zombie avanzado, ella lo golpea pero el zombie no recibe ningún daño. El zombie avanzado se prepara para ejecutarla, pero justo a tiempo llega un zombie controlado por Lingmu y la salva Xeia al ver dos zombis pelear decide huir de la escena pero no entiende por qué esa zombie mujer la ayudó. Mientras tanto Ling Mo se encuentra en lo más alto de un edificio controlando a varios zombies y mandó a sus chicas a exterminar a todos los zombies que se encuentren, después vuelven a la farmacéutica pero al entrar nota que está muy tranquilo entonces Ling Mo lanza hilo espiritual para verificar si hay alguien. Mientras tanto sus chicas se encuentran muy calientes y quieren hacerlo en la farmacéutica. Esta historia continuará.